maneja las cámaras, salgo de una economía porque entonces no tengo que pagarle el overtime a ellos, no tengo que pagar el overtime a ellos, ellos trabajan sus horas específicas y nosotros acá trabajamos las horas específicas, lo único, con un poco un poco más de responsabilidad. Y como era automático al montar un sistema de, de, de cámaras este con control remoto, podía trabajar y entonces economizamos, porque en hermano, aquí todas las cosas es administración, para poder llevar esto, aquí nosotros, aquí yo me acuerdo de mis horas, que llegaba a un maratón y lo primero que era, compramos teléfono para todo el mundo, relojes para todo el mundo, ¿te acuerdas de eso? <ríe> compramos, no, no mi hermano, no, no, tenemos que ser sabios, buenos administradores en medio de las cosas, ¿sabes? No podemos volvernos, mira ahora mismo estoy hablando de huevo yo quisiera comprar una Favre móvil nueva, la guagua de nosotros tiene ya 11 años y queríamos comprar una nueva, pero ¿qué hicimos? Y de, gracias a 11 años, y, y vino a pedir ahora. Ahora, ya. y gracias distinguido que la puso ahí ese día, que ahora mismo, que todavía, que, que estamos pensando eventualmente hacerlo en evolución, pero ahora mismo no la podemos hacer. Entonces, tenemos que baratar gastos ah. gasto. Pues ahora mismo, con este sistema que usted está viendo ahí, que está viendo la, los dos sets que tenemos ahí, eh, no, nos ayuda a nosotros, porque a través de ese, ese set, y al locutor, ya economizamos el sueldo de los demás. Entonces, el personal que tenemos en la televisión, Ahora hace programas prepagados, la organización del canal, y trabajan y nos economizamos esa batería de dinero. Obviamente, es baratando costos para poder operar más con menos. Y con unos estudios arregladitos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Con esa mejora que se hizo, Carlos, ah, sí, esa inversión se hizo. Se hizo una inversión de 5 mil pesos aproximadamente, que todavía no se ha porque todavía falta, falta un, un, un juego de sala que, que va ahí. Pero eventualmente cuando se haga completamente ese set, ya nosotros economizamos. Como le estoy explicando, y no tengo que dejar personal a quedarse por la noche, no tengo que dejarle gente de más para estar pagándole tiempo, que entonces nosotros no lo economizamos. Ahora tenemos una mejora que es urgente, y esa la vamos a hacer ahora mismo. Si estos 5 mil dólares que queremos llegar de 5 mil a 6 mil dólares que queremos levantar, queremos llevarlo hoy, si el nombre del Señor, vamos a comprar el cuadro telefónico. Ya lo compramos, ya lo tenemos para buscar, más que no hemos hecho para sacarlo vale sí, sí, eh, esas, mil... El cuadro ya está separado, sí, es que que... 1200 dólares para el, el cuadro, uh -huh. y lo tenemos ahí. ¿Qué pasa con el cuadro? Ahora mismo nosotros le pagamos a Liberty, tras que el cuadro necesita, y todos los que trabajan aquí, usted mismo que llama, usted mismo se da cuenta que el cuadro, ah, no me coge la llamada, que es cierto, no, escu no me cae. escuchan. Ay. Es que ya el cuadro, y yo le agradezco a Carlos, que fue el que no lo regaló. Y estamos hablando, Carlos, ¿cuántos hace que se regala eso? <risas> Ha llovido, estamos hablando años el, el cuadro tiene fácilmente como 6 o 7 años seis. Si, es de, es, es, si es ese cuadro, ya, ya y el cuadro es en nuestras manos Exactamente, me la que era, me era me usado me La sacamos en Bayamón ¿Sabes? Que, que mira para que tú veas que hasta ahora no ha funcionado pues entonces. Pero ahora conseguimos que con estos teléfonos que compramos Este cuadro que compramos nuevo va, Lo vamos a conectar a la tecnología que tenemos a través de la línea dedicada ¿Sabes? De la fibra óptica ¿Qué sucede con eso? que nos da la garantía y la mejor manera es que entonces no vamos a tener que pagar 300, nos quitamos casi 400 pesos de Liberty. Nos vamos a quitar con esa mejora que vamos a hacer. Ah, invirtieron mil pesos, pero ya estamos hablando que en 4 o 5 meses ya la mejora se va a ver porque ya no tenemos que pagar tanto de Liberty, porque ya eliminamos Liberty, porque Liberty ahora mismo nosotros usamos el internet, obviamente los remotos, tenemos simplemente los remotos y, y, el, y, el, y, el, y el 248. Es lo único que tendremos, pero estamos hablando con una economía de 300 y pico de dólares. Porque nosotros Liberty pagamos que okay, pagamos en, en el cuadro y eso pagamos 300 y pico de dólares, pero pero sin los teléfonos, ¿entiendes? Los teléfonos a, a, es aparte. Pues obviamente, pues, con esa mejora hacemos esa esa eh, hacemos esa esa ventaja y salimos mejor y, obviamente, pero todo tiene una inversión y ahora mismo en la condición que estamos no la podemos hacer. ¿Sabes? Nosotros estamos batallando de tenerle lo mejor para usted, para que usted lo mejor lo vea, para que mejor nos escuche, para mejor dar cosas. Pero obviamente, y otra cosa mejora que hay que hacerla es el Orban. Ahora mismo usted no oye en la radio, no lo oye en estéreo. Porque ese equipito gris que usted ve aquí, se lo pone ni levanta el brazo. Ese equipito gris que está ahí, ese equipito está dañado y vale sobre 4 mil dólares. Y hay que comprarlo y no hemos podido comprarlo. Y esas mejoras habíamos puesto que para marzo hacerlas, pero al no tener los programas, eso pues nos ha hecho una mella grande. Ya esperamos en el nombre del señor que si siguen expandiendo, llegando programadores o llegan comerciantes, anuncios comerciantes, pues entonces nos vamos a ver en una condición más estable donde podemos estabilizar la emisora. Y entonces podemos trabajar, ¿verdad? Para tenerlo, minimizar estos llamados, porque la gente se incomoda. Cada vez que hacemos un llamado, la gente se incomoda. Ah, que si piden, que si esto. Pero hermano, aquí es donde único aquí se pide. Y usted está viendo lo que se hace. Mire, como ahí mismo. Mírelo ahí. Eso, eso se ha hecho ahí, gracias a, a, a la pediera de nosotros. Mire, para que usted vea. Eso es gracias a nuestra pediera. que a decirlo así. Gracias a nuestra pediera, es que eso está ahí. Gracias a eso, a ustedes, que son los que aportan y nos ayudan a tener eso. Y eso es parte entre eso, entre los equipos Entre todas las cosas Y el que viene aquí, vino vino una hermanita, hermana Rosita Vino por ahí con su familia Y le enseñamos le los estudios Mira, aquí se hace esto, aquí se hace para aquí, para aquí, para aquí, para aquí Porque aquí nadie puede decir Ah, no, que si se lo llevaron para tal lado Mira, que si cogieron un chavo y no lo utilizaron para eso No, no, los tenemos ahí Así que, en esta mañana, eso es las 8 Y vamos a identificar De ahora en adelante, tenemos esta hora Yo necesito levantar 5 mil dólares yo necesito levantar sobre 5 mil dólares en esta mañana. Vamos a quitarle los 200 dólares a nuestro hermano que envió ahora mismo. 240 que puso fraguado ahí, quitar ahí. Estamos hablando que ya nos harían 4.780. mil Nos faltarían. Yo quiero en esta mañana aquellos hermanos que puedan levantarle las manos. Aquellas personas que pudieran, ¿verdad? A, a 780 serían sí. 4.780. mil 780. Esos hermanos que pudieran decirle presente. Yo le voy a dar la mano a ustedes. Yo le voy a dar la mano a ustedes. Yo quisiera gente... Ahí esta semana se han desbordado mucha gente, han mandado ofrendas. Uh -huh. Porque sé que han llegado ahí. Y se lo agradecemos en el alma. Se lo agradecemos. Pero necesitamos llegar a un top. Tenemos que llegar por lo menos a eso. De ahí le, le, le, le prometo que de ahí voy a hacer... Porque ¿viste? un programador vino, nos pagó, nos pagó. Ah, te voy a adelantar el pago para, pagar, para que compres el cuadro. Pero tengo que pedir... Si pagaba los mil pesos del cuadro o venía entonces y me iba y no pagaba la emisora, entonces qué va a quedarme yo. ¿Ah? La base fundamental de nosotros es esa emisora uh -huh. y es la primera vez que se nos atrasa así. Si ahora mismo llegan estos cuatro mil dólares, nos ayuda, nos ayudaría. y ¿Sabes cuál es la ventaja que nos llega a los cuatro mil y pico? Son cinco mil, ¿verdad? Si llegáramos a los cinco mil, nos ayuda a nosotros, ¿por qué? Porque mil van para el cuadro oficial mil van. pero esos cuatro mil que están ahí con mil dólares más que hay aquí ahora mismo nos puede ayudar a nosotros ¿para qué? para pagar el canal de televisión y ya estos estamos emparejando la pelea y podríamos con los que está entrando en la semana antes del 15 que ya sería para la otra semana que hay que pagar la, la otra emisora ya podríamos nosotros ir a, a, a, este, pagando la luz los pagareces que hay normalmente que hay que pagar aquí sabe que van a estar ahí esos pagares así que esos hermanos que están ahí y agradezco agradezco nuevamente a los hermanos que quieran colaborar especialmente los de Ateche mi gente ve Ateche Moito que la tengas ahí ahora mismo un hermano dio 200 dólares uh -huh. y otra y, y, y Fragueda 40 dólares estamos hablando que son 240 o sea que faltarían no eran eran 4760 760, 760, uh -huh. 760 sí, porque son 40 uh -huh. 760 quien esta mañana puede decir colabore si decir, presente mira te voy a enviar tanto estas... no Voy a hacerlo. Yo quiero esta mañana en este espacio del llamado. Mira para que tú veas que lo hemos dejado, lo hemos limitado para la gente y el cuadro comenzó a llenarse. Dios bendiga, buenos días. Dios bendiga, uh, Dios los bendiga a todos. Amén. Ah, Pedro de Jesús, Basilio Samuel, te habla. Basilio, te bendiga, Basilio. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Basilio? Todo bueno, bien, gracias a Dios. Mira, yo tenía 50 dólares ahí para comprarle un maíz a las gallinas, pero como <risa> ellas comieron ayer y mañana Dios suple. <risa> Paso por allá ahorita y tener esos 50 dólares. Gracias. <risa> Cecilia, te bendiga mucho. Qué bueno. Mira, con Cecilia estamos ahí. Estás en 4.710. 4.710, oh, ¿verdad? Gracias a la gente que está ahí. Dios bendiga. Buenos días. Buenos días, Pedro. y Isa Pérez. Isa, te bendiga. Isa, ahí. hice. Lo Isa, lo Isa a ¿qué venga, ven. Mira, pon ese 75. Lo llevo mañana. 75, ahí está. Quítale ese 75. Gracias, Isa. Te bendiga mucho. ¿Cuánto nos queda? Eh, 4.635 4.635 en esta mañana Dios bendiga, buenos días Buenos días Pedro, Papo albi Papo, te bendiga mucho Un abrazo, saludos allá a todos Amén, amén, amén, amén. Ponme ahí 300 Ahí está, gracias Papo ¿Qué, ¿Qué, qué, Es tremendo, mucho. es tremendo Oye Papo, vamos a comerse la piña Que venga para acá los martes Para poner la piña también ahí en el oset <risa> Pues está bien, yo hablo con él, yo lo llamo ahorita <risa> te Llamalo, te llamo Llámalo, llámalo, llámalo, porque no, ahora, no es, ahora no es, por chavo, es para que venga Para que, que venga Para <risa> que venga y tenga ese Para <risa> que lo use, para que lo use <risa> No hay problema Cuídate mucho, vamos, un abrazo para ti y tu familia Bueno, y te llamo, claro ah, okay, que man. sí Gracias, qué bueno, ¿verdad? Ahí estamos, hijo, tres, ¿y estamos entonces? 4.335 sí, Esto se bajan millas, Dios bendiga, buenos días Dios bendiga no Anónimo, por favor Así, anónimo, usted bendiga, anónimo 500. 500 la anónima. Amén. Ahí está, gracias anónima, te bendiga mucho. Ahí está, que tú veas. ¿cómo Tengo va? La, también Ashley Váez Ajá. envió 100 dólares. Ahí está, ¿cuánto tenemos con la anónima de los 500 de la eh, anónima? 3.835 y ahora menos 100. Era para que tú veas, esto es, es, es menos nada. Gloria al Señor, Dios bendiga. Buenos días. Buenos días, el pastor Seferino Plaza, acá de Loiza. Eh, Seferino, te bendiga, pastor. Dije 3000. Puntame pues, 50, lo voy a depositar la cuenta. Ay, gracias, te bendiga, te bendiga, Pastor. te bendiga mucho. Tiene que vernos, verdad, que bueno. La, verdad, la gente lo dice ahí respondiendo también. Estamos en 3800 o algo estábamos. 3, Dios bendiga, 1, buenos días. Ajá. Pedro, perdón, Eberida, otra vez. Ajá, Mira, los 100. Porque ay. algo me dio ¡Dalo 100! ponle 25 más. Ahí está. Ahí está. Ay, ay, <tose> Gracias, Isa. 25 pesos más. Wow, ¿cuánto estamos ya en 3, 000? 3, 000, Sí, menos. Sería menos 25. Ajá. 3775. Tengo ahí... por aquí ATH móvil también a Joel Delgado. Eje, yo me Ahí está. Se <risa> pues, tiempo. Mira, yo 3, te digo. 000, una... 6, 7, yo te digo una cosa. Es de verdad que respaldó de Dios. Agradecemos sí, a la gente también a través de las redes sociales que también sí. están por ahí conectadas. Wow, yo te digo una cosa, el respaldo de Dios terrible, porque mira de un momento, mira cómo esto va bajando a la mil 3.675. Gracias hermano, de verdad. Esa gente que pueden, habrá, habrá gente ahí en esta mañana, nos faltan 75 dólares para llegar a los 600, nos faltarían 100, 100, este, 6, 175 para llegar a 3.500, yo sé que no, no es mucho. Ya, yo, habrá gente en esta mañana que pueda decir presente Ayudarnos para que podamos seguir empujando esta carrera Ahí en pantalla la gente que está a través de televisión sí. Puede ver los números a llamar y Exactamente El de ATH móvil que también dice de Whatsapp Pero también es nuestro número Exacto. de ATH móvil 248-8066 80 Pueden enviar ahí también y Dios, su ben, Dios bendiga Esperanza Latimer el 50 Gracias Esperanza Amén. te bendiga mucho Esperanza te estoy echando de menos también mi esposo está en casa, nos vemos. Ajá, te bendiga amén. mucho, qué buena esperanza Amigo, la Sí, Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Amén, amén hermano, adelante. amén. Amén, te escuchamos. Te escuchamos. Sí, adelante, está el aire, adelante. Te escuchamos, hermanita, te escuchamos. Ah, Dios bendiga, es Sonia de Loisa. Ajá. Eh, con 50 Ahí está, gracias hermanita, te bendiga mucho Seguimos ahí bajando, Dios bendiga, buenos días Jesús Rodríguez dice... Buenos días, Dios bendiga Amén Sí, ya soy de Añasco Este, para apuntar 300 dólares Pero me tienen que dar la dirección porque yo soy de Añasco y... ¿Cuánto nos va a ofrecer cuánto? Perdón, 300 300, ahí está, de, de, de Añasco, Puerto Rico Qué bueno, ¿de qué parte de Añasco? está son es el cuartel de la policía del pueblo del mismo pueblo ah del mismo pueblo te bendiga y en añaco estamos ya en añaco yo, yo me gozo ah yo los veo todos los días es que me gozo ahí <risa> como pente y, y me encanta pero mira pa, dame la dirección sí, para okay. enviarte un, un, un moni ah ok, ah, pues apuntala por ahí apunta la dirección por ahí esto es faro de santidad sí ajá Eso sí Box piubox nueve 960. 960 Canovana, Puerto Rico Canovana Sí, Puerto Rico ah, no. 00729 Canovana, Puerto Rico 00729 00729 00729 Te lo voy a decir Te lo voy a decir para, para la visita Para sí. de Santidad Pío Vos 960 Canovano, Canovana, Puerto Rico 00729 Es correcto, es así Sí, ok. Yo me los fui mi amor Amén. de Amanda. Dios te bendiga, vamos a la gente ¿Qué? en Añasco. importante, si pero es importante también Jesús Rodríguez Ajá. que envía 7 dólares con 3 centavos. Ay, ay, ahí está, ay, ahí, está ahí está, qué bueno. 3.267,97. centavos está. Dios bendiga, <risa> Dios <risa> bendiga. Gracias. Que te bendiga para pa aportar 20 pesos. Ahí está. Hermano eh, eh, Pedro de Jesús. Amén. Dios te mal. bendiga, mi hermanita. Te Exacto. bendiga. Gracias, Ahí está, ¿viste? Amén. Ahí está, ¿viste? Dios bendiga, buenos días. el hoyo, Dios bendiga. Amén, amén. Sí, es que para decir la pero que la... La semana pasa yo mandé unos 100 pesos Ajá. por la dirección de de Santidad, pero lo viraron para atrás y el lunes, se lo, lo, lo llevé en el banco y se lo los puse. Ah, pues Vamos, gracias, gracias hermanito, usted bendiga mucho, gracias. Siempre Dile que es ¿no? la pareja, la pareja que siempre va a llevarle los días. Ah, ah, sí, seguro que sí, sí. fue bueno, pues, un detalle en la usted dirección. Dios bendiga mucho, qué bueno, bueno, verdad, en esta mañana. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, amén. Eh, Pedro, sí. es para decirle que ayer yo puse 61 dólares en el Banco Popular Gracias bueno, mi hermanita, gracias, cuál es tu nombre, hermanita ala de Olio, ala que te bendiga, gracias ala te bendiga mucho, A la gente. Dios bendiga, buenos días Buenos días, y Pastor, ah, sí. José Cataño con 20 ATH Ahí está José Cataño con José, te bendiga mucho, un abrazo papá para ti. Héctor Virriel por ATH eh. Móvil 20 también. Ah, ahí te voy, siguen. ¿eh? Dios bendiga, buenos días. Eh, de Jesús, Pedro. Sí. José. José, te bendiga, José. Le damos ahí, ponme los 50 ahí para la gloria y la honra de nuestro Dios. Alaba eso es gracias, José. Esto, mira, ¿Con cuánto vamos ya? 3157. <ríe> Dios bendiga. Ajá, Dios te bendiga, varón. Amén. Eh, anónimo. Anónimo. 760. sesenta! ¡Ahí está! ¡Ah, oh, eh, que vive! ¡Setecientos sesenta! bendiga mucho, Anónimo! ¡Wow! ¡Setecientos está, viste que tuve eso, eso, ¡Eso es prometido! ¡Setecientos sesenta! ¡Wow! ¡Se me fue la resta ahora, espérate! ¡Es verdad que Miguel se pone nervioso! ¡Sí, porque es que estaba pendiente de que está entrando para ayudarlo ah, porque él de aquí! ¡Eguro! ¡Ya está! ¿Y ahora qué es que mil ciento setenta y cinco, ¡Bendiga! ¡Sí! ¡Usted bendiga, hermanita! ¡Lidia de Carolina! ¡Lidia Carolina! te bendiga, Lidia! Con 15 dólares. Ahí está, Anidia, con 15 dólares. Amén. Amén, gracias. Te bendiga mucho. Entra para entra pa acá. Aníbal, si tú eres de aquí. Entra un güerigo y toma esa puerta ahí, Aníbal. Amén, te Oye, Caramel, ¿no, no salió llorando caramelo por ahí? No, amor, está por ahí. Caramelo. Yo no la veo por ahí. No me que está Estamos ya en 2390. 2390 ¿Ya? Bueno, bueno, ahí está, Aníbal, Aníbal. saludó por ahí, Aníbal. Ese tiempo bien, no te veía bien. por ahí, Aníbal. Bien, gracias a Dios. Qué bueno ver a Aníbal y la que Aníbal siempre está aquí con nosotros. Amén. Siempre. <risa> cárame, tranquila. <risa> te bendiga, un abrazo, un abrazo cárame. para ti. Mira, Él está celebrando, ¿verdad? <risa> te está dando las gracias. Está <risa> ah, bien, cárame, ya. Ya, cárame, ya. <risa> ah, te bendigo, un abrazo, bien, Aníbal. Ahí está, nos Aníbal con la presencia de nuestro hermano Dice por aquí. Eh... Ya, ya, ah, ya, ya, ya, ya ya ya ya, carame, ya, ya, ya, ya, ya. 2013 y 5, estamos ya. 2013 65, <ríe> pues sí. mira, Judy ahora puso 150 por, por PayPal. Eso. Ahí, Ven a aportar por PayPal también. 2012-15. <ríe> también por aquí dice. Gloria al Señor. Eh, Elvira va a aportar 100 dólares. Ah, yeah. <ríe> Amén, <ríe> anónima. <ríe> o sea, 2000 que 2000-2000. 2100, Sí. 2015. Póngame bueno. primero, hermano anónimo. A mejor 2015. Póngame anónimo. No me ponga el nombre porque lo leo. Sí. Sí. 2015, 2015. Eres Así que están 2015 en esta mañana, 2015. 115, no, porque los 100 pesos de ella. Ahí los, los 100 pesos de ella. Okay. ahí está. 2015 en esta mañana. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, perdona que te moleste por aquella mireña, que si tú me das la cuenta del Banco Popular, lo ah, mismo pero lo volviste poquito, se me ah, pues no pues más fácil. Seguro, Entonces, que, seguro que sí. Entonces, Banco Popular es número 233. 233. 26. 26. 48, 10. 48. 10. 10. 10. Te repito, 23... 326 48, 10. Sí, eso es así. 233. tres tres Lo que voy 46. a hacer es que hoy mismo los deposito y, y yo siempre acostumbro, cuando voy a, a, a, a, al Ministerio Cristo viene, le envío el papelito como que yo deposité. Ah, ¿Eso ah pues, está pues gracias. A te tenemos que sí. a TH Móvil y si quieres anotar mucho. el número, lo tenemos también en la pantalla. No <risa> tengo a TH Móvil. <risa> no, okay. te bendiga. Gracias un montón. Mira, seguimos ahí, ¿verdad, hermanito? Mira, estamos ya en cuanto en 2000, ¿qué? 2015. 2015 en esta mañana. Vamos, esa gente que están ahí, que quieren ofrendar, ¿verdad? En esta hora. Ya está Mira, de momento se fueron 3.000 ca... ahí. Casi Robert ahí. yo que están y ahí. Dios bendiga, buenos y días. Okay. Dios bendiga. Sí, adelante, Dios bendiga. Para la oración. Dios Miguel, Dios bien. bendiga. 787-654-7300 estamos en esta mañana en esta avanzada especial. Miren, en cero tiempo, gracias a Dios, 3.000. Así que nos faltan 2015. 2015, que esta mañana, verdad, es que siempre cuando va, viene el ritmo, de momento el enemigo ¡Eh, ponle un freno sí. y nos pone un freno, así que esta mañana mira, esa gente que está ahí, vamos, que quieren estar esta hora colaborar 2015, nos hace falta, verdad para poder llegar a la meta que tenemos aquí por la 15 dólares los tengo exactamente, ahí, los Hay alguien que tenga donar. esos 15 para llegar a los 2000 o alguien que tenga 1000 para llegar a los 1000 o los que lleguen y tengan 1000 ATH ahí. móvil 248 866. Pueden enviarle su donativo por ahí. Gracias a los hermanos que también desde sí. ayer en la semana han estado aportando, sí. ¿verdad? Y a los que están uniéndose ahora en esta avanzada uh -huh. especial, ¿verdad? No es, estaba eh, planificada como para, ¿verdad? Eh, uh -huh. Así el momento, sino que obviamente Exactamente. pasa la situación que estamos atravesando, pues hicimos el llamado y qué bueno que la gente siempre re responde. Así, así que porque esta mañana. Son atentos a la voz de Dios que dicen: probadme en esto. Padre, ¿y? en esta mañana, sí. en un tiempo escasez, Padre, en esta mañana yo te presento, Señor a todos los que han ofrendado, Padre, multiplica ciento por uno, a todo aquel que esta mañana, Señor, ha venido en esta hora, Señor, buscando para esa ofrenda, Padre, te pido que lo bendiga, que lo guarde, que lo ayude en esta mañana, y pon un cerco alrededor de ellos, Padre, que no falte ni la harina de aceite en su casa, reprende el devorador de su casa, Padre, en esta mañana, pero ahora, Padre, nos detuvimos en 2015, tú tienes a las personas ahí, Padre, Tú tienes esta mañana gente que nos está escuchando, Padre. Un poquito más para el esfuerzo, Padre. Señor, como ahora mismo, Señor, en esos 15 minutos, Padre, llegamos a esos mil, Padre. Bien. Yo te pido, sí, casi a esos mil, Padre, yo te pido en esta mañana que tú toques, Señor, en esta hora. Padre, que tú toques en esta mañana, Dios mío, Señor. Toca, Señor, para que la gente siga llamando, ofrendando, Padre. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, para llegar, Señor, a la cantidad, Dios, padre, padre. Tú lo conoces, yo no te puedo mentir a ti. Tú conoces lo que está pasando aquí. Señor, toca, Señor, Yo esta gracias. mañana al pueblo, Señor. Gracias anticipadamente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Dios eh. les bendiga. Amén. Mire, es para, para ayudarnos ahí en la. En la lo que están pidiendo 30 dólares. Ahí está, gracias, hermanita. Ajá, Dios les bendiga. Dios te bendiga mucho. Con esos 30 dólares ya bajamos a 1985. 1985. Ahí amén. estamos ya, en 1985. 1900... Dios mío, a cero tiempo. Mío. Ahora Bien. esta mañana, ahí, en 1985, en esta mañana. Gente que quiera... ¿Qué tiene frío? Sí, dime. <risa> <risa> que como ya no está peladita, y está afuera estaba más frío. 654 7300 1985 eso Vamos es. a bajar eso. Dios bendiga, buenos días. Dios lo bendiga. Amén. Con 20 dólares. Ahí está. Gracias, mi hermanito. Te bendiga mucho. ¿Cuál es tu nombre? Joe. Joe, Joe gracias. Te bendiga. Yo en corazón. esta mañana. Qué bueno. Ahí sigue Joe en esta mañana. Dios bendiga, buenos días. Bueno, Dios, mira, que se me olvidó preguntarle. Ajá. Este, a... a Vale, yo hablo con mi hijo para que me, me, me ayude a pasarlo por... La plaza, ¿qué, qué número es, qué, Ah, ¿cómo? sí, es 248-8066. Ah, ¿86? Es sí, 0. con 787-248-8066. Ajá, en ese número y ya. Sí, exacto, sí. sí. Ah, pues, Gracias, a mi amiga, que bien, me bendiga. Por aquí a Omar eh, Coronado envió 60 dólares. Ahí está. Y también... Eh, Dice Andino, José Andino, 10 dólares. Dios bendiga, men. Ahí está. gracias. Estamos hablando, hermanos. o sea, que estamos en 1900. Axel Ayala envió 50 dólares. Ahora, ahora mismo. Ahora mismito. 1850. Así que estamos en 1850. 1850. Sí. Ya estamos en 1850. <risa> menos 60, menos 10, menos sí. 50. Así que en esta mañana, vamos, en esta mañana, 187 y 547300. En esta mañana, Luis, Dios bendiga y se envió ahora mismo por PayPal 30 dólares. O sea que eso estamos es. hablando en 1820. Ahí estamos, ya estamos, 1820. ¿Quién esta mañana nos ayuda a bajar ese gracias número? Gracias a esos hermanos de todo de, y a, el, el, Señor, gracias y gracias a ellos. Amén. 1820, estamos ahora mismo. Con eso nos ayuda para empujar este mes por ahí para abajo de lo que podemos hacer. Uh -huh. 1820, así es que, que ya... Al no. igual que siempre hay un grupo dice, otra avanzada, siempre hay un grupo que está ahí esperando. ¿Cuándo será la próxima avanzada? Porque ya tengo mi bendición ahí separada. Así que gracias a esos hermanos que has he estado ahí, ¿verdad? Y dicen presente y agradecido de todo corazón porque siempre están dispuestos. Diciéndole al señor, probadme en esto, él dice, uh -huh. probadme esto, y dice, aquí está. Eso tú. es así. Y yo te digo una... Y ya esta llamadita. Dios bendiga, buenos días. Ajá, Dios te bendiga, querido. Ese querido, te bendiga. Amén. <risa> <risa> Mira, querido, este, yo quería decirte que, que yo mandé... Con mi esposa 60 dólares. Eh, yo siempre te eso para el 15 al 16, pero como usted tiene esa avanzada estaban pillados. <risa> pues yo mandé 60 ayer con mi esposa. Gracias. Ah, bueno, eso es. gracias Eduardo. yo no, pero quería saber si eso aportaban para para que lo pues, llegara al día de hoy, porque si no, apúntame 20 más y que los venga a buscar a ISA. Ah, ah, pues, ya, pues te Isa voy a mira, eh, dile a Isa que es Nini, a su sobrina. Ahí está. Ahí pues, escucha, está Isa. escuchando, Ahí está sí. escuchando. Eso es así. Y su prima que lo venga a buscar. Y ah. entonces, para que cuando ella lleve los de ella, pues entonces yo le doy los 20 pesos más. Ah, pues gracias, gracias, gracias de verdad. Dios te bendiga mucho. Es... Pero yo te guarde y para adelante, que eso es de nosotros y no es que lo tumbe, Pedrito, y para adelante. A ver, eso es así. Mira, y lo que pasa es que lo de ayer, que no lo hemos contado, es porque con el, eso pagamos la 1660, con dos sí. mil y, eso lo fue que el decimos, ayer, se fue para la 1660. 16. Dios bendiga, buenos días. Dios bendiga. después pues, siete ¿7, 8, 7, ¿1,800? Oye, estamos en 1,800. Estamos ahí, vamos, vamos, que empezó, vamos, vamos, yo sé que en el nombre del señor, vamos, que antes de las 9 de la mañana esto se acaba. 787-654-7300 eh, en esta mañana. Dios bendiga, buenos días. ¿Perdón? Sí, Dios bendiga. Ajá, Dios bendiga. Amén. Ay, perdón, ¿de dónde me hablan? ¿De la emisora? Sí, es correcto, sí, bendiga, sí, sí, es así. ¿Perdón? Sí, adelante la emisora, hermanita, la emisora. Ay, esta mañana yo veo con usted, hermano Pedro. aquí Uf, bien, eh. Ajá, adelante, hermanita. Hello. Se cortó. Se cortó la llamada. 787 654 7300 Estamos, nos faltan 1800 dólares nada más para llegar. A ver, a 5,000 llegamos con 1800 dólares y dejamos a la meta. Dios bendiga, buenos días. Pedro, ¿qué fue que llamó? Que yo estaba en el bar dañándome. Pizarro, Pizarro. Pizarro, Pizarro. ¿Qué Pizarro es? De... Que es sobrino de... Sobrino de Ninín. Ah, okay. okay. está <ríe> bien. Ya <ríe> sabe dónde, es. Bueno, que pase por allá. <ríe> Dios bendiga. Dios bendiga. Mírame, por dónde decir el número de acá de móvil. Sí, 2488066 seis, seis, con 787. 248 8066. 8066. Sí. Sí, mira, tengo por aquí también por Facebook Jul que dice testifico que mi hija sale 15 recibito, ¿vale? ¿Ah, cuánto? 15. 15. Gracias Aquí. Manito, Dios te bendiga mucho. Ella testifica, ¿verdad? Que su hija salió bien de la cirugía, que estuvimos orando y ella va a enviar un donativo. Gracias bueno. allá a, a la gente en Facebook, ¿verdad? Casi nunca abrimos las redes sociales uh -huh. para esto, pero la, la sentimos abrirla también hoy. 1785. Y nos deja saber cuánto es el donativo para sumarlo por acá si, si así lo sientes. Si no, sí. nos escribes por Messenger. 1785 estamos ahora Amén. mismo. Así que qué bueno, ¿verdad? Seguimos en esta mañana. 1785, vamos en esta mañana. Si fuéramos a ver un tema, el tema de hoy es probarme en esto. Sí, y, y, y verdad, de, de ser probado Muchos podemos testificar Y cómo Dios se ha sido glorificado Dios bendiga Dios bendiga Llegaron los 15.50 sí Dios bendiga ¿Diga? ¿Diga, El gallo, adelante Diga sí. Es para decirle que yo Yo el viernes le mandé Una ofrenda, esa, se la mandé Por T.A. A.T.H. móvil, móvil esa? A TH Ah, pues, gracias, Gracias. Manita. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Eh, Porque y antes de eso ya yo le había mandado otra. Gracias, eh, hermana, ese, gracias. Es, ese canal ha sido de gran dependición desde que yo lo, lo descubrí para mi vida. ¿De qué, qué pueblo eres, bueno. hermanita? ¿De qué pueblo eres? Manita? ¿De qué pueblo? So, yo, soy, yo soy Luz de Morovi. De Morovi. De eh, gente De Morovi. Saludos. Mire, para decirle... Que, que yo llamé este en la semana que Ajá. a mí me pararon de la vista Ajá. para que me siga recuperando. Ajá. Y también llamé por una familia del niño que estaba grave, pero que ya murió. Ok. vamos a estar orando y a la, a la familia. familia. Ok, pero Dios le bendiga, ya, ya te bendiga y hacia adelante. Dios te bendiga mucho. Mira, tenemos el tronquista ahí. Antes que, Ajá. rapidito, eh, dos cositas. Es importante que usted siempre que nos vea por TV, déjenos saber de dónde está escuchando porque quiero que también los programadores... No se nos vaya, no se nos pace, vaya, por favor, no se nos vaya. Los programadores su espacio, no se espacio, escuchen, nos vaya, no se hay se no... audiencia en Añasco, en Morovi, en lugares que tienen no que esperar. Tengo a Carlos, 5$ dólares, por ATH Amén. móvil. También tengo por aquí a... Eh, Joshua, Rivera, 15,250 y Jorge Morales, mira, eh, Yachel, 25 dólares. Ahí está, Dios bendiga. Dios te bendiga, Pedro. Mira, mira, yo te mandé 50, ¿sabes? sábado Para el Banco Popular. ese es así, la señora. El nombre último que tienes es ¿Mil qué? Ajá. A mí y 1785. Que Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga. te Josefina, te bendiga. Y todas esas ofrendas están llegando. Mira, y tengo el tronquista con 50 dólares más. Mira cuánto está ahí. está Hoy menos 5... Menos 15 Y menos 25 Estamos en 1740 1740 Y 740 ahora, ahora este, 1690 Por pues los 50 pesos del, del tronquista, tronquista te bendiga ahí estamos, ahí estamos Ya estamos entonces ahora en 1690 es. 1690 en esta mañana Vamos Nos falta alguien que tenga 90 dólares Alguien que tenga 100 Alguien que tenga 500 Alguien que tenga 1000 Vamos, y, y vente, lo que diga por ahí Así que en esta mañana vamos, estamos, vamos vamos llegando Vamos llegando en esta mañana Fíjate Miguel, y, y quiero decirle a los hermanos lo que la gente sigue llamando Y le voy, a, le voy a decir algo a veces, la, a veces nosotros Le pegamos al Señor Por la murmuración Porque muchas veces somos muy rápidos En lo que vemos, en lo que no en lo que no hacemos Mira, yo le voy a hablar sinceramente A los que me están viendo en el canal O a los que me están escuchando en la radio uh -huh. Si usted siente que aquí está haciendo algo, mire, yo le suelto que usted venga. De verdad, me encanta que la gente venga porque la gente ve lo que se está haciendo, lo Amen. que se ha invertido. Por eso cuando yo le pongo las cámaras, cuando yo le pongo ahí todo, yo le, yo le hablo a usted, Mira, qué cosa, como le dije, mira, estoy haciendo esta, esta, esta, esta estrategia. Si usted va a trabajar, eso, eso, no es, eso no está bien que yo haga esto. Uh -huh. Pero yo me siento bien hacerlo porque yo, si usted dona dinero a esta emisora uh -huh. si usted ofrenda, usted quiere saber lo que se hace con ella ¿verdad? Uh -huh. y yo quiero hacerle a usted saber lo que se hace con y ella. cuando hablamos de estrategia nos referimos sí. a que yo, le claro. estamos mostrando a ustedes sí. las herramientas que estamos utilizando sí. para bendiga me esto. diga sí, bueno, ¿es para que me digan el número de teléfono de, de hecho móvil? sí 787-248-8066 ah. ok, gracias ah, su número no después así que esta mañana siete ocho siete seis cinco cuatro siete y y nosotros para que no caiga la murmuración era que si esto venga acá de verdad si o estás sea, en la libertad y lo que de venir. Pidieron, y no era para esto y ahora están en esto yo ¿verdad? quiero que usted vea yo quiero que usted vea lo que se hace aquí constantemente constantemente constantemente hacerlo y regularmente todas las metas que se tipulan se hacen mira ahora mismo lo de la torre nosotros habíamos algo lo de la torre estamos esperando que, lo, que el hombre venga para acá porque está haciendo un trabajo en la isla para ajustarlo de los tensores y bregarlo de la base del tronco, el, el tensor de la otra vez. Uh -huh. estamos esperando todavía que nuestro hermano Daniel Delgado, que me dijo lo de la escalera, estoy esperando todavía que me, que me diga. No me contesta uh -huh. el teléfono, al medio. Pero, ¿verdad? Pero está, estamos esperando ahí, ¿verdad?, para bregar con lo de, la, lo de la escalera, que se hizo unos llamados. Ya la unidad de aire de la, de, de, de la torre se, se compró, es cuestión de instalarla, ¿sabe? Pero obviamente nos hace falta... Es, eh, sabe, es lo que hemos hecho Pero a, a ese momento Como ahora mismo esta emergencia que nos surgió Tuvimos que coger e invertir el dinero Pero te vamos mejor asegurar las emisoras Que lo otro, que las cosas Que las mejoras que se vayan a hacer Tengo aquí René Santiago, 20 dólares Gracias René estamos, Gracias. Allá, Ahí estamos, 670 uh -huh. Ahí estamos ahí, 1670. Mira ahí está Luis Negrón a mañana 50 dólares Estamos hablando ahí, 620, 1620. Vea, padre, estamos ahí. Alguien que tenga 20 pesos para llegar a los 1600. Belkis Bel, Bel, Llamorita. No, no he visto no, Bel, no. Belkis Fuentes, 20 dólares. Ahí está, voy pues a llegar. La para la hermana que llamó. Ajá, 1600. Es que nos dijo otra vez si fue la que llamó ahorita que nos pidió el número y nos enganchó. Okay. 1600, ahí está. Es. Ya estamos en 1600 en la mañana de 1600. Así que nos falta alguien que tenga 100, alguien que tenga 500, alguien que tenga 1000. Vamos, a cerrar esto rapidito. Uh -huh. En la mañana, ¿verdad? Que son apenas claro, que están una... Estamos conectando la a través de Facebook ahora que entraron. Estamos en una avanzada especial uh -huh. para cubrir unos gastos, ¿verdad? Ya que, pues, de una forma u otra, pues, tenemos que invertir en cuadro telefónico, en las mejoras que estamos para y, la, la gente. Y en, y en pagar el dinero. Están llamando por la TH móvil, les voy a contestar porque a veces, pues, uh -huh. la gente... Sí. Le... Y en pagar dinero, sí, no no el dinero, que no paga el dinero. Buen día, eh, yo quiero aportar para el eh, ATH móvil, por favor. Este Amen. mismo número que estás llamando es el de ATH móvil, ¿cuál es su nombre? Ana Colercham. Ana, yo ¿y soy... cuánto será tu donativo para anotarlo acá? 50 dólares. Amén, Ana, eh, a este mismo número que llamaste eh, le puedes enviar el ATH móvil. ¿Cómo, cómo se hace? Porque no sé. Pues Amen. tiene la aplicación de ATH móvil en tu teléfono. Mm. No. o algún familiar cercano que tenga DH móvil puedes usar esa, esa herramienta <risa> pero también lo puedo mandar por yo mando siempre por, por el banco ah, ah pues también bien. también lo puede hacer por ahí ¿tienes el sí? número de cuenta? Sí, dámelo ahora porque hace sí pues sería 233 espérate ok seguro uh -huh. déjame apuntarlo por aquí 233 26 26, 48, 48, 10. 10. Ahí está el es banco. Banco es, Popular, sí. sí. Cuenta de cheque. Gracias, manita. Gra gracias, Ana. Te este okay. bendiga. Te bendiga, Ana. Mira, y, tengo, y tenemos aquí a Fraguada. Amén, ah, gracias. Ahí es donde nos saturamos de su wow, okay. Gracias, te este bendiga. Mira, 20 dólares de Fraguada adicionales. Estamos entonces ahora en 1530. 1530. Y una caja de Crispy Green. Pero, ¿Sí? no es por ahorarte pero trae hoy porque mañana estamos en ayuno. <risa> <risa> <risa> Olga Flores, 20 dólares. Ahí está. ATH Móvil. 1510. 1510. Exactamente. 1510. Hay que corroborar que después no sea la misma que estés repitiendo sí, y sabe. después salga y no, no, no quedemos, nos quedemos pillados. 787-654-7300 1510 tenemos actualmente ¿verdad? Uh -huh. eh, contando la contabilidad de los hermanos ¿verdad? y, y le pedimos ¿verdad? la cooperación no de... llame siempre en un día el nombre y si lo va a hacer por ATHM o si la envió cuando... o no le envió o si le envía con alguien que la persona que lo va a enviar diga esta ofrenda es de fulano exactamente, de tal. así que está en 1510 nos faltan 10 pesitos para llegar a los 1500 Dios bendiga, buenos días sí buenos días para donación amén, Dios le bendiga manita Ok, María Rivera y Rafaela Vireya. Ajá. Ajá. Ajá. Vamos a donar, eh, este, Rafaela va a donar 100 pesos y María 20. Ahí está, gracias. Amén. bendiga mucho, eso es. Ya estamos en de tu abaja, somos de tu abaja. De tu abaja, ahorita claro, que no es de tu abaja. Bendiga de tu abaja. 1,390. Ahí está, 1,390 estamos ya. Wow, qué bendición, viste. Estamos en 1390 de la mañana. Gracias, Así hermano, que 90 mal. dólares. Falta no... Alguien que tenga 90 dólares, alguien que tenga 300 y alguien que tenga 1000. Ya vamos en el nombre del Señor, Padre. Gracias por esta gente. Bien. Gracias por los hermanos. Y sabe una cosa, Miguel. La satisfacción más grande es cuando ellos dicen, nos nutrimos por ahí. ¿Tú ¿Sabe una cosa? Yo veo todas las cadenas, imagínate, todos los televisores ahora mismo, mm. emisoras cristianas, pero la emisora con mayor programación en vivo. Televisión somos nosotros uh -huh. La mayor, la mayor Yo creo que nosotros tenemos un 70% de programación de otros programas eh, en vivo, en vivo sí, Que usted contenido. está viendo ahí, que usted llama ese teléfono Y ahí oramos por usted automáticamente Que ahí está, ¿sabes? Porque la programación aquí es en vivo ¿Sabes? Sí. Hemos, hemos dado esta, este invento De radio, tele, radio en TV ¿Aún cuando son transmisiones uh -huh. de, de iglesias ¿Verdad? En vivo Obviamente, es es la, en vivo. La, la, de Rusi, la de nosotros, la de uh -huh. Jueves de Fuego Son, de, son en vivo y, que, y le doy gracias a Dios. Y sabe una cosa, no solamente eso, sino cuando nos, el Señor nos permite llegar a tanta institución carcelaria también. Sí. Que llevamos, que llevamos. Nosotros llegamos donde no llega otra gente. Y yo le doy gracias a Dios porque fíjate, yo no, yo les comentaba ayer, yo estaba aquí hablando, ¿verdad? Y, y, y que la gente que siga ofrendando, 787-547-300. que por aquí. A uh -huh. Raquel Rosado envía 25 dólares. Ahí estamos, entonces. Estamos por entonces. H Móvil y también dice. Alberto González envía 15 dólares para Faro 1660 AM. Estamos en estamos 45, ¿verdad? Serían ahí. Amén. Y con esos 45 estaríamos entonces en, en 3.45. Actualmente, vamos ahí, tenemos una llamadita aquí. Dios bendiga, buenos días. Dios, Dios te bendiga, María. Ah, María, te bendiga, María. Mira, este, yo voy a mandar. Yo tengo los otros 25. Voy Ajá. a mandar para cuando me vengan los chavos ahora este mes, Ajá. 25 más. Ahí está. Pero este, se me ha extraviado la dirección, Dio voz 960-00729. sí, pero falta acá. No van a Puerto Rico. Sí, yo la tengo abajo. Ah, ah ok. Pues sí, sí. Pues sí, esa es María, esa es María. Ok. Yo te lo pues... diga mucho, María. Lo que pasa es que como ha estado lloviendo, Ajá. yo no he podido ir. Y él fui a sacar el money orden de ahora, sí. que yo te había dicho, y entonces estaba lleno el correo y no podía estar mucho de pie. No te preocupes, Pero ya, ya llegarán 25 y 25. Gracias María, te, Ay, te, me diga me diga te bendiga mucho. Amiga, y está, Mira, te, aquí, te, aquí, te, aquí, tengo... aquí, aquí llegó un que hasta sobrevivió la, la, la lluvias Sí, mil trescientos veinte, mil estamos ahora mismo Amén Mil trescientos y 300 para llegar a los mil ¿Quién nos ayuda con esa ofrenda? ¿Quién nos ayuda? Estamos ahí cerrando ya casi, Dios bendiga, buenos días Buenos días, te bendiga Pedro, que ah, están el de suración. Ah, te amén. bendiga Amén, amén Pues entonces le vamos a enviar de parte de mi esposo, Ajá. ¿verdad? 100 dólares para el viernes ahí está qué bueno, de verdad, y está, viste Gracias de verdad 113. Yo te en... bendiga mucho para adelante, Pedro. Yo te bendiga mucho. Ahí estamos, estamos ahora, en, en 1, 12, 3, 1220. Ahí estamos 1220. Yes. Yes. 1220. 20 pesitos para llegar a los para llegar a los para llegar a los 200 a los 1200 y 200 para llegar a los 1000. Vamos, esta mañana esto, esto, está, esto está tremendo en el nombre del Señor, la. Así que usted llame, 787-654-7300, vamos gente que dice, vamos a romper en esta mañana, vamos a vamos a romper, vamos a romper en esta mañana en el nombre de Jesús, vamos, 787-654-7300, ahí está la llamada, Dios bendiga, buenos días. Buenos días, es para, para, para aprender. Amén, hermanita, amén, su nombre. Es Priscila Díaz. Priscila, te bendiga Priscila. Ajá, y cuéntanos por ofrenda para contarlo aquí. Es, es 100 pesos. Ay, gracias, Priscila. Pues te, lo quiero, este, A ver si me da la la, el número de cuenta del banco. Ok, seguro que sí. Banco Popular. Ajá. 233. Ahí te repítame, que también Ajá, 233. 233. 26. 26. 4810. 48 días. Sí, 48 Entonces lo que hago es que, que voy allí, este, pongo ese numerito en, y ya. En Banco Popular, sí, Número banco, cuenta de cheque, 233-26-4810. Ah, pues está bien. Gracias, bendiga. te bendiga mucho. Ven, seguimos esta mañana. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Maribel de Carolina. Dios les bendiga. Amén, Maribel, no te bendiga. Sí, Saludos, apúntame 20 pesitos A esos 20 pesitos que faltan ahí está. Y en de la tarde en la cuenta de banco Gracias, Gracias. Maribel, te bendiga mucho Te bendiga mucho, ahí también mira, ahí, 1100 Ya está, nos faltan 1100 A 100 dólares, ¿quién rompe para llegar a los, 90, a los 900? Vamos, ¿quién rompe en esta mañana? ¿Quién no termina? Ah, ¿Quién termina esto? Ya estamos en 1100, nos falta en esta hora Y eso, que estamos ahí con el fondo No estamos ni, ni nada Deja, ni a, va, a va el tema a del, del día ahí. hoy es probadme en esto Qué Guau. bendición cuando no, no. Nos alistamos ahí a tenemos dar otra llamada Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, amén. Dios bendiga, hermano José. José, te bendiga, José. Amén, amén. Está bien, este... Necesito el número de la APH móvil para enviarte 100 pesitos. Ahí está, 100 pesitos, ahí está, ¿viste? El número... 248... 248... 866... No, lo último no te entendí. 866 a 8066, sí. 248-8066. Amén. Ah, pues te los envío ya mismo, voy pues, a conduciendo. Date no te preocupes, preocupes hermanito, hermano. ahí está, gloria a Dios, mira, con eso estamos, llegamos ya a los mil. A los mil. Ya estamos en los mil, vamos a lo El que, los que ahora, suple hombre, semilla, el que siembra y da pan bueno, al Amén. Usted, usted, usted, usted, usted. Amén, hermanito, amén. Sí, me oye. Sí, te, escucho, te escucho, sí hay como un delay porque sí. oigo a otra persona hablando. Si, sí, sí, lo que pasa escúchame. es que el delay lo vas a tener porque acuérdate que está, estás en la televisión y tienes ese delay. Tienes que bajar el televisor. Eh, o le, eh, o le entonces cuando usted me avisa yo, yo hablo. Pues dale, ahora, ahora, Ya ¿verdad? puedes hablar, lo que tienes es que alejarte del televisor o bajar el volumen. Sí, ahora puedes hablar. Ah, bueno, está bien. Uh -huh. Adelante. Adelante hermanito, adelante. Hey, hermano Willy. Willy, te bendiga Willy. Ah, Amén, mi santo. Mire, es que estoy embrollado con usted, pero quiero embrollarme más. Le, le debo 55 y quiero completar los 100. Ah, pues Amén. 45 pesitos. Pues estamos por ahí con los 45. Gracias, Wilito, porque bien. lo pones ahí al día. Eso es. Mira, tengo por aquí. Oiga, a... mano, un, un, un detalle: ¿Está ¿me está escuchando? Sí. Sí, he notado que hasta los animales aportan, porque ese cantillo que ellos ahí. Eh, el viejito que llegó, el gallo que cantó, hasta ah. los animales a su tabla. <risa> sí, están, están contentos, sí. Eso es así, Willy. Eso es de Dios y esto va para adelante. Amén. amén. Yo le digo a la gente, esto no es para mano perro, ni los que trabajan esto es de Dios y para Dios. Eso es, amén. 955 okay. y... pues Lo dejo ahí para que otros puedan entrar. Tengo bien. por aquí a Eileen. No se nos vaya, por favor. No se envió nos vaya. 25. No se nos vaya, por favor. No se nos vaya. Y también por aquí tengo a Natividad. 10 dólares. ¿Cuánto estamos ahora? ¿Cuánto ahora nos... estamos en 920. 920. Dios bendiga. Buenos días. Hola, buenos días. Aydita, tengo que decir presente. Ay, gracias, Aydita. Te bendiga, Aydita. También 40 dólares. 20. 40. 40, ah, pues sí. gracias. No, 40, 4, 4 ah, Amén, amén. 880. Ahí estamos, 880, gracias. Ay, Dios les bendiga. bendiga amén. Mucho. amén. Ya estamos cerrando, Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Amén. Y a la emisora también. Amén. amén. El, el René Santiago. le mandé 20 pesitos por ahí. Bro. Sí, ya llegaron. Gracias, René, Santiago. gracias. Te bendiga mucho. Dios me bendiga y Dios lo eche para adelante. Y de que yo estoy en su emisora... Llevo ya un par de años con ustedes ahí no me ha quitado nunca. Con Dios, adelante siempre. Gracias, hermanito. No, Te bendiga mucho. Tengo otra llamada por aquí también. ¿Te digo por ahí. Eh, se me fue. Vuelve y llama, hermanito. Estoy llamando 787-654-7300. Y ya estamos, mira, 880. Lo que falta es 880 en esta mañana. Habrá alguien que tenga 80 pesos. Habrá alguien que tenga 100. Habrá alguien que tenga 800. Dios bendiga. Buenos días. Buenos días. yo necesito tu número de teléfono? Ajá. El número de, de, de, de, de, de HMOI. Hello. No, no, no, El de Atecha es muy hermanita No, no, de ayer ¿El qué? ¿El número de ayer? Sí, que estaban eh, de cumplir venta de limpieza de campo Ah, llaman a las 10 <risas> Sí, llaman a las 10 porque no tenemos aquí Se lo decimos ahorita A las 10 porque ahora estamos en otro segmento 787-654-7300 sí, 787-654-7300 sí, en, en la mañana Dios bendiga, buenos días Hola, buenos días Buenos días buen día. Amén, adelante adelante. adelante, adelante, adelante, Hola, buenos días, mi nombre es Isa Molina. Isa, te bendiga. Amén, igual a ti, mira, mis mañana yo voy a enviar por WhatsApp 50 dólares. Gracias, manita. Amén. yo te bendiga mucho, te bendiga dólares. mucho. Amén, ahí está, con esos 50 830. dólares. 830. 830, estamos en 830 en esta mañana, ahí estamos. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Dios te bendiga más, Aida de Carolina ahí, con 20 pesos. Ahí está, Dios te bendiga Aida, ahí estamos 810. Gracias Aida. AM por Ahí estamos, ahí estamos, mirá. 810 AM pronto se va de no. ¿eh? dejar. Hey, hey. No me agiten, no me agiten. 787-654-7300, 787-654-7300 en esta mañana. Así que vamos, bueno, llaman esta mañana, Vamos. Oh, gente en esta hora que está ahí en la, en la, en la, en la, en la sintonía que en esta hora, verdad, quiera, ¿quiera ayudarnos, vamos, Amén. así que eh, en esta hora, vamos, vamos, a un con nosotros, dice Malaquías 310, trae todos los días al al folí y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y aún. Así que nos faltan 800, 810, vamos, en esta mañana, vamos, vamos, vamos, vamos. Tengo por aquí a Jenny Navares, 20 dólares. Ahí está. De parte de mi papá. Qué esta. bendición. Saludamos a Jenny y a su papá. Eso es. 790. Ahí estamos en 790. Yo pues te digo hay que, hay que hay que chequear. Sí. Pero es, lo tengo ahí. 787 654 7300 787 654 7300 en esta mañana 790. Ya estamos, ya vamos bajando ya. Eso es. 90 para llegar a los 700. Y 200 para llegar a los 500. Y Eso 500 para llegar a cero. <risa> vamos que esta mañana, vamos a esa gente, ayúdenos esta mañana a bajar ese número que estamos bajando. Saludamos a Rafael Josía, que está desde allá de, de Cuba. Así pues, que saludamos esta mañana. Y seguimos Dios bendiga. Dios bendiga. Que no, Dios te bendiga. Amén. Que te haga Luis Rosario de aquí de Carolina. Dios te bendiga, Luis. Mira, Pedro y compañía, Dios los bendiga. Un si y te lo llevo ahorita. Ahí está, cien besito. Ahí, gracias, manito. Te bendiga mucho. Amén, eso es. Ahí gracias. Está. 690, estamos en 690. 24886 80 Dios bendiga a Dios TH -Móvil. la gente que está ahí en pantalla. Amén. Amén. Por sí, yo le había dicho que le iba a mandar 50. Ajá. Esperanza Latimer. Ajá. Amén. Pero entonces pensé mandar el diezmo por la móvil. Okay. Que son 200. Ahí está. <risa> Porque es que no puedo salir de aquí Gracias Esperanza, gracias, gracias. Amén. Okay. Y te esperamos Esperanza a Cuando llegue mi hija al trabajo No te okay. preocupes Esperanza, te bendiga mucho Amén. ¿Cómo Uy. se llama tu hija para tenerlo anotado? ¿Cómo se llama tu hija? No se llama usted, Esperanza? A, a, Después, entonces, estamos no hablando que o sea, estamos 490. Eso es. <risa> Ya estamos Y ahora pregunta a la gente por si acaso está escuchando. Es porque así sabemos si entra la aportación, que es la de esperanza, aunque diga uh -huh. otro nombre. 490. Vamos. ¿Quién no cierra? Yo a cerrar eso. Vamos. ¿Quién no cierra eso? Vamos. Eso está bueno, ¿eh? Vamos, que está así. Acabó. Oh. Dios mío, Dios es grande y tremendo. ¿Y ¿Qué hora es A las 8 y 42 de la mañana. Uh -huh cero Dios bendiga, buenos días. Eh, eh, perdón, hermano, mi hija se Esperanza la, mi hija se llama Eunice Ayala. Ah, Eunice Ayala. Ah, pues seguro que sí. sí. ok Gracias, Esperanza. Okay, okay. Te bendiga Gracias. mucho. Seguro esta mañana. Dios bendiga. Dios bendiga, hermano Pedro. Es ah, Miriam Castro. Miriam Castro, te bendiga, Miriam. ¿Cómo estás, mira? Una aportacióncita de 20$. dólares Ahí está. Gracias. Gracias, Miriam. Te bendiga mucho. 470, ahí está, 470, ahí estamos ahí bajando, Dios bendiga El señor bendiga, es para este, mandar una ofrenda de 50 Ahí está, ahí está, el 420, ¿qué era tu nombre hermanita? Mi nombre es Beatriz de Massachusetts Beatriz de Massachusetts, te bendiga Beatriz ¿Cuánto? Ay, 50 sí. Ahí Gracias. está, ahí estamos, A ver, con los 50 de Beatriz 440 sin Juan Luis Guerra Ay. <risa> ahí estamos, ahí estamos en esta mañana Para vamos. la gente que está preguntando también a través de las redes Es, una, es personal, ATH móvil uh -huh. Es cuenta personal, no de negocio o sea, Exacto ATH móvil, guarda el número, para la Santilla Y puedes enviarlo por ahí ¿sí? 440, ahí estamos 787-654-7300 En esta mañana, 787-654-7300 Estamos ya, 440 Nos faltan nada más para llegar a los 5000 En esta mañana, uh -huh. 787-654-7300 Ahí está la llamada Dios bendiga, buenos días ¿Quién es de Facebook? Gracias. ¿Cómo Amén. Eh, eh, yo, de, de, de, de, de, de 40 dólares. 40 dólares. Amén. Gracias. Dios te bendiga mucho. Ahí está, ahí está. Llegamos ahora a los 400. Estamos ahí en los 400 ya. Eso es. Nos faltan 400. Vamos. <risa> 4 de 100. Es, ahí está. 787 8, que ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero que se apuntó? ¿O alguien que dice no? Caliente. La bendición me la llevo yo todo. Dale. Lo voy a dar los 400 y se acabó. Eso es. ¿Ah? ya Digo, si llego a 1.500, pero que tenga 400 ahí, tíralo, tíralo por ahí abajo, tíralo por ahí, zúmbalo Zumba Esto es el 7 momento 7-8-7-6-5-4-7-3-0-0 7-8-7-6-5-4-7-3-0-0 Eso es las 8.45 de la mañana en todo Puerto Rico Vamos 7-8-7-6-5-4-7-3-0-0 2-4-8-8-6-6 Lo estás viendo ahí también en pantalla Dice WhatsApp, pero también el número de ATH móvil. Sí, Padre, estamos en esta mañana Mira dónde hemos llegado ya Gracias, Padre. Si no fuera por ti, no llegáramos. Nos faltan 400 pesitos, Padre. Señor, toca en esta mañana. Toca a esos oyentes, Padre, y sigue bendiciendo a aquellos que han ofrendado. Señor, alguien, Señor, dale bendición hasta que sobreabunde En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. John Mora, ven. Y buenos días para abonar. Amén. Ok, Sonia Morales, Ajá. de tu Baja. Ajá. Adelante, Sonia. 20 dólares. Ahí está. Gracias, Sonia. Dios te bendiga. Eso es. Amén, amén. Gracias. Está 380. Estamos y bien, John, te... John Mora, 20 también. Ahí está. 360. 360. No es el perfume. Eso es. Ahí 360. Estamos ahí. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. 20 pesitos. Ah. John Mora por ahí. La... Ya, Uy, ya, la... ya. Llegó, llegó. Ya Tengo te bendiga. Ya bendiga se llama... mucho. Así, vamos a ver si puedo contestarla rapidito. Dios sí, bendiga. Yo... Dios eh, bendiga el... Se habla Rufino Sierra y... Eh, Rufino Sierra y Ana Castro para enviar 60 dólares en hoy ¿Cuánto? 60, 60. Ahí está, ahí está, por 300, arreglar, 300. ahí está. Gracias. Sí. Gracias a ti. Dios te amén, bendiga amén. mucho, ahí está, ahí está. 300. Amén. Así que desde que te pones el número, pues bueno, a darte a Chamoy que nos ponga la mezcla. Sí. 300, ahí estamos, 300 en esta mañana. Sería bueno, ¿no 60, falta? 60. Sí. Vamos, nos faltan 300 dólares nada más. 300 dólares en esta mañana. Vamos, ¿quién se lleva la bendición? Vamos, ¿quién se lleva la bendición? Va a cerrar Corre. esto, vamos, va a cerrarlo, vamos. Vamos, vamos. La gente que envía por ATH Móvil nos puede llamar también para que así confirman que ya su llamada llega. Eso es, 787 654 7300 Estamos ya en 300, ya estamos en 300, ya. Nos faltan 300 pesitos. Sobra. Ahora alguien tiene que tener 300 pesitos, allá a lo mejor. Ahora, toma, aquí está? Cerro, cerramos, cerramos con los 300. Ah, ya, ya no Vamos. es de 500, es de 300, 300 ahí. 7, 8, 7, Me llegó una bendición que no esperaba, pues aquí está mi bendición Ahí está, ahí está, ahí está. Dios bendiga. Hello. Sí, Dios bendiga. Pastor, los míos son el viernes. Es viernes, okay. No se preocupe, se sí. No, no se, se, se preocupe, Luis. No, no, es José. Ay, José, José de Cataño, Cataño perdón. Sí. Tengo que esperar por mi sobrina, que ella que nos va a enviar también. No se preocupe, amigo, tranquilo. Y eso está ahí. Que usted bendiga mucho. Estoy seguro, seguros, están seguros Cuídate mucho, sí. Ahí estamos, ¿verdad? 300, estamos en 300 3... Padre, esos 300 Los 300, los 300 gedeones, Padre, los 300 Gedeones uh -huh. Padre, traiga vamos. esta mañana, vamos, esos 300 dólares que nos hacen falta, padre, para cerrar, vamos Señor, traigan en esta mañana, toca a esa gente, padre, toca Señor, ya un poquitito más, un poquitito Señor, un poquitito Mira, ya. Un poquitito más, Señor, no falta nada, un empujoncito, Padre, ayúdanos, Señor, con un poquitito. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, un poquitito más. Señor, permítenos, Señor, llega, toca en la gente. Dios bendiga, buenos días. Dios bendiga. Ajá, Anónimo. Mira, se puede, se puede. Anónimo, adelante, Anónimo. Y sí, adelante, Anónimo. Anónimo, 300 dólares. Ahí está el Anónimo, eso es... Eh. Dios te bendiga, Anónima, gracias. ¿De qué pueblo eres, Anónima? Carolina. De Carolina, gracias, Anónima, Dios te bendiga mucho. Amén, eso es, qué bueno, Y bueno, la la, la, la Ñapita, Dios bendiga. Buenos días, Dios te bendiga, hermanito, soy yo, mi Te mi usted bendiga, daria Es para pa, pa donarte 40 pesos. Ahí está, daria estamos ahí ahora de 5,040, gracias a Dios, gracias, Mildalia, gracias. Dios te bendiga mucho, qué bueno esa bendición, mire, sigue la ñapita, Dios bendiga. Dios bendiga para dar una oferta. Amén, hermanita, amén. Eh, te la quiero dar por la TH móvil, dime el número, por favor. Ajá, este 787. 7, ajá. 248. 248. 8066. Perdón. 8066. 8026. 8066. Oh, 8066, sí. ok. Su nombre, hermanita. Iris, Iris Mujica. Ajá, ¿y cuánto es, para, para, para cenárselo aquí? 40 Ahí está, gracias, manita A ver, ya estamos en 5,080 Nos quedamos en 5,080 Dios sigue bendiciendo Eso es, Dios bendiga Dios bendiga Dios le bendiga más, Juanita ah. Guzmán Con 40 dólares Ahí está, Juanita Guzmán Gracias, Juanita Ahí está, con ahora a 5,120 La gente siguió sorprendiendo La gente sigue soplando Dios mío, Señor sigue Dios bendiga eh, eh, bueno, yo ya te bendiga más a Buenos mí? días a ¿Me mí? podría dar el número de ATH móvil, por sí. favor? Sí, 787 Ajá 248 248 Ajá, 8066 ah. 8066 8066, sí y, y, y pongo enviar dinero a una persona o pagar un negocio No, es a una persona Ah, porque va a poner 20 dólares Gracias, hermanita, ya te bendiga mucho Amén, Amén, ya estamos, entonces Déjame dejamos ciento 5.140 Aleluya, Dios es bueno, Miguel 5.140, sí, so, es y estamos hablando de que ahora es hay más llamada por aquí? ¿Qué hay más llamada por ahí? Aló, dale, dale. Sí, <risa> <Hello>, Dios <risa> le bendiga ah, Amén Sí, es Ana de Trujillo Alto Ana, ah, te bendiga Ana a aportar 20 dólares. Ahí está, gracias. Estamos en 540. Que Dios le bendiga mucho. Gracias. 5,180. Amén. 5,180. Sí. <ríe> Dios es te... grande. Y sí, que Dios bendiga. Dios le bendiga. Amén. Y hay acá en Cajací, yo le curaba. Ajá. Con 40 dólares. Oye, y sigue los 40, y gracias, hermanita, ya te bendiga mucho. Ahora estás sumando. Sí, 5,220. Sí, porque ya llegamos a los 5,000, anónima trajo 300. Y ahí llegó ahora, mira, ya estamos, 5,220. Estamos ahí, 5,220. Eh, wow. La de Juanita, ¿verdad? Ya te llamó, ¿verdad? Ajá. 40, ya ya la enviaron, gracias. Eso es. Y también José Jesús Robles, 20 dólares. Eso es. Gracias hermanito, gracias a Esa cada a uno. Sumar, pero la de Juanita no porque ya ya sí. ya. Ay, o sea, 520, o sea, que estamos estamos, entonces 5000. 5, 000, 2, 5 a, a, con esos 20 estamos ahí en 5200. Miren, 220. 220, 220 240, 5240. 5240. Gracias al pueblo, ¿verdad? Gracias. Gracias. Digamos, ¿verdad? En en, en cero tiempo, uh -huh. en 50 minutos, gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú traído, vez... ¿verdad? Para Ángel, perdóname que te interrumpí, Pedro. Ángel de Facebook, que las maneras de ofrendar, si vas a la página, pues ATH Móvil, 248 8066 yo lo dejé aquí mismo en la página de Facebook y eh, Banco Popular de Puerto Rico, 233 -26 48 10 no no no no 233 48 10 voy a fijarlo para que nuestro hermano Ángel lo vaya a tener también ahí los datos. Sí. Dios bendiga. Adelante. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga. Es Carmen de Trujillo Alto. Ah, Carmen. Vi ofrecido 40 dólares a ustedes que, usted, que están donde. Y ya, sí. Entonces le voy a dar 100 dólares que que me a buscar. Ah, 100 dólares más. Gracias, hermanita. De verdad, gracias. De, me llamo ahorita para que me dé la información para irla a buscar. Pues le da el teléfono. Sí, dame, dame el número, pero déjame colgarla y, y me llama después que eh, ahora a las 10 me llama, por favor, para que me dé la información, porque ahora para no darle el teléfono tuyo al aire. Ok, muy okay. bien. Ya te bendiga. Y está haciendo la lema Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Este, tuve problemas con el ATH móvil. ¿Me puede dar el número de cuenta del Banco Popular? Ajá. 233-264810. Tres, tres. Espérate, que no estoy escuchando bien. 233 cuarenta y ocho diez dos tres tres cuarenta y ocho diez dos tres tres veintiséis correcto yes. sí Gracias, Dios te bendiga. Yo te bendiga también. mucho, amigo Mira, Yo quiero agradecer va. también a tu hermano Carlos, que fue quien llegó ahí, que trajo su promesa. Son promesas, ¿verdad? 3,80 y 80 dólares más. Wow, Son promesas bueno. que. Qué bueno. digo, tres, Dos promesas de 3,80. Wow, qué bueno, gloria a Dios, eso ¿eh? es! Así que gracias, sí. ¿verdad? Eh, es, es una promesa, ¿verdad? Que no wow. está, eh, no la ha sumado porque era una promesa que ya la había Entonces, hecho. Mira, Pero, 5 ¿hay ¿cuánto? ¿600? Bueno, no sé. 600. 360, estamos, estamos en 5.360. Dios bendiga. Gracias, yo hermanito, bendiga. Carlos, por su promesa que llegó hasta y lo recibió gracias. Kevin. Sí, te bendiga. Dios le bendiga. Amén, hermanita, amén. Vamos, bueno, Ramonita, se bendiga. Ramonita, te bendiga. Oye, Ramonita, yo tengo algo para ti aquí hace rato, lo tengo en mi escritorio. Te lo voy a enseñar una foto para que vea. Sí, sí, sí. La, sí no, sí, no la, la tengo ahí, la tengo ahí, la tengo ahí para enviártela que sí, cuéntame con 30 dólares. Ahí está, gracias Ramonita, Dios te bendiga mucho ¿Dónde oh, estás oh, ahora? 5.390 Amén, bendiga mucho Gloria a Dios, la gente siguió bendando, gloria a Dios Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Wow, yo le doy gracias, verdad Amén. Yo le doy gracias a Dios por esto, porque Cualquier lugar yo hice, salió corriendo y mira para que tú veas la gente... Mira, está ahí, está el teléfono, Dios bendiga. Dios bendiga, Pedro. Amén. Eh, yo es mi ofrendita ahorita, pero no podemos hablar. Sí, Carlos, amén. Ah. Gracias. Es, ya, eh, con Pedro Jesús y el hermano Miguel, sí. sí. le bendiga mucho, le habla Aníbal. Aníbal, Aníbal. Aníbal, bendiga Aníbal. Ah, sí, Aníbal, bendiga. Este, contento, feliz, porque ya estamos llegando ya, ¿verdad? Llegamos, llegamos C ya. Caramba, no te dejó hablar. <risa> <risa> bueno, sí, sí, por eso digo, sí, no pudimos hablar porque estamos ocupaditos. Mm. Pero qué bueno que el Señor es bueno, ¿verdad? Y siempre nos contesta y Mano Pedro habla. Y como lo conocemos que es de corazón, pues oh, este sabe que la ofrenda siempre va. La gra Gracias, Aníbal, de verdad, gracias de verdad. Te Bendiga mucho, usted bendiga, amén. Dios te bendiga, Pedro. Para antes, nombre del Señor. Que bueno, Aníbal. Le bendiga, Aníbal. Este tiempo nos conocemos. Dios bendiga. Sí, buenos días. Dios bendiga. Amén. Voy a dar 60 dólares para, para finales. de mes. Ajá, cuánto eh, me dio. Estaba rodillas orando al Señor. Cuánto, era, hermanito. Gracias, gracias. qué bueno. ¿Cuánto, ¿Cuánto dijo Marita la ofrenda? ¿Cuánto era? 50 dólares. Gracias. Ajá, ¿de dónde eres, Marita? ¿Dónde eres? Loíza, De Loisa. Que te bendiga mucho. 440. 440. Uh -huh. Ya está, está 5.440. Vamos, bueno, si yo no la ofrenda más, hay que llegar a 60 pesos para que llegue a los 5.000 kilos. Tenemos por aquí a Cruz, que envía 20 dólares la por ahí a TH Móvil. Bueno, pero no que se hace. <risa> Así que estamos entonces, 60, ahí está, ahí 60, ahí estamos, 460, 5,460. Gracias, de verdad, gracias a los hermanos, gracias a todos los que ofrendaron. Uh -huh. Y que nos ayuden, fíjate que tú ves, están ahí y, y, y les digo, por eso es que el es la gasolina para todas las cosas que hacemos, para hablarle a ustedes, claro, claro, claro, claro. Que ustedes puedan tener la tranquilidad de lo que se hace en este lugar y las metas que tenemos en el nombre de Jesús que vamos a llevar, ¿verdad? Si así el Señor lo permite... ¿Verdad? Y con eso nos ayuda, porque ya con eso ya tenemos el pagar de la, de la, de la cana, del canal. Y mira para que tú veas que la bendición de Dios, donde Dios ha permitido a llegar a tantas vidas. Yo lo menos que a pesar de que era por televisión, que iba a llegar a Puerto Rico completo. Y Dios nos ha permitido llegar. ni tiene la llamada. Dios bendiga, buenos días. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga, buenos días. Buenos días, Cristina de Carolina. Cristina, te bendiga, Cristina. Priscila, Priscila. Ah, Priscila, te bendiga, perdón, Priscila. Para abonar 40 dólares, lo llevo mañana al Banco Popular. Gracias, Priscila, yo Amén. te bendiga mucho. Yo te bendiga mucho. Mira, ahí estamos en, 4, estamos en 460, ahí están llegaron, ahí llegaron. llegaron. 5500. Amén. Seguimos en 5500. Dios bendiga, buenos Ay, días. Oh. Sí, Dios bendiga. Oh, anónimo, pero ponlo con calma, espera, que no me enganche. Ah, que okay, está bien seguro. Anónimo. Ajá. 50 dólares Gracias Anónimo Eso es, gracias Anónimo 550 pesos con ella, ahí está esos 50 pesitos Dios bendiga Amén, es para enviarle 20 dólares Elia Esquilín Rodríguez Elia Esquilín, usted bendiga a él, Te bendiga mucho Amén 5570, ahí está Lo Lo <ríe> Dios está contándose Ay, papá, Señor, tú eres grande, bueno, y para siempre tu misericordia. Amén, Así que gracias, hermano gracias a todos los hermanos que han estado ahí, ayudando para que Faro siga hacia adelante, y los y cumplir con todos los pagares de Faro. Amén. Así que en esta mañana, preciosa del Señor, vamos a poner una alabanza, y regresamos ya, invito mito, en breve, ¿verdad? Después de esta, de esta bueno, el, el, el llamar, eso fue el, el tema. El, el tema. tema, probadme en, probadme el... en esto. ¿Verdad? Y, y ha sido de gran bendición. Así que gracias, gracias a cada uno a corazón, hermano. Y también la gente, gente que se añadió por Facebook, que también hoy. Sí, que añadió, hay, añadió. gente por Facebook. Uh -huh. Gracias. Gracias, gracias. hermanos de verdad. Dios les bendiga. Y seguimos, regresamos rapidito con más aquí en el nuevo amanecer. 60 AMK Nóvaras W266 CF 101.1 FM San Juan en internet en nuestra página oficial farodesantidad.com y en nuestra aplicación faro de santidad. De santidad, faro de santidad ya está disponible por tu amor. El nuevo sencillo de Sandra Lorenti para invitaciones o pedidos, puede comunicarse al 480-522-7883 a través de las redes sociales Facebook, Casa de Oración y Alabanza Palabra de Vida y Sandra Lorenti, Instagram, Sandra Lorenti 1. A través del correo electrónico slorenti777 arroba Puedes adquirir Por Tu Amor de Sandra Lorenti en las plataformas musicales Spotify, Amazon Music, Apple Music, Sandra Lorenti, Worship Ministry y en YouTube, Sandra Lorenti Pérez. Por Tu Amor, lo nuevo de Sandra Lorenti. God Blessed Limousine LLC, servicio de limusinas Homer, Chrysler 300, Post charter o guagua escolar, viajes privados, traslados al aeropuerto, bodas, quinceañeros, noche de prom para graduandos y mucho más. Comunícate con Pito Esquilín y decirle Figueroa al 787-810-7409-810-7409 o a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Google. God Blessed Limousine LLC. Te encuentras en la necesidad de construir o remodelar tu hogar y aún no sabes a quién llamar, acude a los expertos de Delgado Handyman, con servicios de lavado a presión, pintura de casas, sellado de techos, instalación de losas, electricidad y plomería. Además, todo tipo de construcción y remodelación. Pregunta por nuestras ofertas en sellado de techos con 15 años de garantía y nuestra oferta de pintura. Delgado Handyman, personal cristiano, honestidad, precios incomparables, trabajos garantizados y un servicio de alta calidad. Delgado Handyman, llama ahora 939-639-8968. 939-639-8968 únete con nosotros como un ofrendante dirige tu aportación a Faro de Santidad P.O. Box 960 Canóvanas, Puerto Rico 00729 o nuestro número de cuenta en el Banco Popular 233-264810 Otras formas que puedes aportar a Faro de Santidad son a través de ATH móvil 787-248-8066 o con tu cuenta de Paypal en nuestra página Faro de Santidad. Con tu aportación nos ayudas a expandir el reino de ¡Gracias! Comerciante, dueño gerente de empresa o negocio Llega a más clientes anunciándote en Faro de Santidad A través de radio, televisión o internet De forma individual o simultáneamente Nuestra nueva oferta comienza en 195 con audio incluido Llámanos al 787-372-5875 787-654-7300 O a través de mensaje al 787-248-8066 Llega a más clientes anunciándote con nosotros Faro de Santidad Provocando la bendición de Dios. Provocando, Provocando la bendición de Dios. De Dios. Faro de santidad. Iluminando bendición en medio de las tinieblas.